Galactus cada vez está más cerca de nuestra isla de Apolo, mientras los superhéroes se preparan para la gran batalla. Si los superhéroes no logran parar a Galactus, toda la fábrica entera del espacio y de la realidad será destruida. Parece que todo está preparándose para este evento, mientras Tony Stark ha preparado su propia isla elevada. Y es que él tiene las herramientas necesarias para ayudarnos a vencer a Galactus. Lo que debemos saber es si nos queda suficiente tiempo como para hacerlo. Hay realmente mucho que no saben, así que es importante que presten atención durante los próximos minutos. Hermanos, familia, actualmente somos entre mil y 3000 personas usando el código Mister de Neox. Vamos a retar a los pibes y pibas de la Neox Army. Si llegamos a 10.000 personas usando el código antes de que finalice este mes, estaré regalando pases de batalla y skins a la Neox Army en directo. Si llegamos a 15.000 personas usando el código, regalaremos una PlayStation 5 en noviembre para la Neox Army. Y si llegamos a 20.000 personas usando el código, regalaremos un iPhone 12 para la Neox Army. Así que hermanos, jamás hemos logrado algo así. Creo que ya estamos preparados. Os informaré por redes sociales de cómo vamos. Tienen que participar todos los Reals de la Neox Army. La última actualización de Fortnite 14.10 llegó a nosotros y nos trajo un nuevo lugar masivo enorme con la llegada de Tony Stark. Así que estábamos en lo cierto, realmente las Rift Beacons iban a traer Stark Industries al mapa de Fortnite. Llegó una nueva ubicación al juego super elevada del resto donde se encuentra Stark Industrious. Además, encontramos la casa secreta de Tony Stark, proveniente de la película de Avengers Endgame. La casa tiene habitaciones secretas, un laboratorio con un coche dentro, entradas secretas y mucho más. Podemos ver cómo Tony Stark está intentando averiguar y entender exactamente qué es la isla de Fortnite. Más importante, qué es exactamente el bus del Battle Royale, cómo funciona y cómo podría utilizar su tecnología para vencer a Galactus. Y con esto llegó la siguiente actualización con la estatua de los Vengadores y diferentes enemigos en el mapa. Encontraremos los secuaces de Galactus ahora en el mapa. Es ahora oficialmente cuando Galactus está tratando la invasión de la isla de Apolo. Nos está mostrando que está listo para la batalla, así que deberemos estar preparados. Las cosas suceden muy rápidas dentro del juego, pero ahora nos toca averiguar qué es lo siguiente que sucederá. Y es que gracias a las filtraciones más recientes, pistas de los trabajadores de Epic Games y mucho más, tenemos una gran conclusión de cómo estará siendo el futuro de la isla de Fortnite. Así que sabemos cuál será la próxima llegada de los superhéroes al juego si todo se cumple. Al parecer, podemos usar los superpoderes de Black Panther ya en el juego, pero solo en el nuevo modo de juego de Marvel, no todavía en el Battle Royale. Esto nos indica su llegada próxima al juego, además, la gran estatua de Pantera Negra llegó hace poco a la isla, representando a este superhéroe. Ese será el primero. Nos dirigimos al panel del juego donde podemos ver todas las misiones de los superhéroes. Aquí podemos ver que cada uno de ellos tiene sus propias misiones. Excepto tres. Todavía no llegaron al juego. El logo de Spider-Man, por ejemplo, sale en una de las misiones y no lo tenemos aún en el juego. Además, hay otro llamado Fury con el logo de S.H.I.E.L.D. Así que, si Iron Man es el jefe de Stark Industries... Por lo que la bóveda secreta del Helicarrier, del Helipuerto, debe pertenecer a Nick Fury o Galactus. Y la última idea que tenemos de la llegada de nuevos superhéroes al juego es... Los Cuatro Fantásticos. Fue filtrado dentro de los archivos del juego y bueno, y eso no termina aquí. Porque los teasers todavía siguen. Se mostró un cómic proveniente de Marvel en colaboración con Fortnite donde aparece Venom, el motorista fantasma, Daredevil, Blade y alguno más. Así que la nueva ubicación de Ain't Menor, la estatua de Black Panther y la fábrica de los recuerdos nos muestra la llegada de estos tres chicos pronto al juego. Y la gran pregunta es ¿Qué pasará cuando Galactus llegue por fin a nuestra isla? Hablaremos sobre una gran filtración importante acerca del nuevo evento en vivo que veremos en el juego. Así que hablaremos sobre el Helicarrier. Así que después de investigar, nos hemos dado cuenta que el helipuerto será uno de los lugares más importantes en esta temporada. Fue filtrado en el propio tráiler que podremos aterrizar en este lugar y usarlo como ubicación con nombre en el mapa. Sabemos que existe la bóveda secreta que necesita... Una llave que todavía no tenemos en el juego. No hace falta nombrar las grandes turbinas que nos permiten volar. Por lo que es lógico que se tratará de una nueva ubicación en el mapa muy pronto. Hay algo que fue filtrado en el propio tráiler que nadie está hablando de ello. Literalmente nadie ha hablado de esto. Así que escuchemos lo que Thor nos dijo en el propio tráiler. Más alto de esta tierra tan extraña es donde debemos prepararnos para enfrentarnos a él. Galactus, el devorador de mundos. ¿Han escuchado bien igual que yo, no? En lo más alto de este lugar tan extraño es donde debemos prepararnos. Por lo tanto, desde el helipuerto será donde lucharemos contra Galactus en la gran batalla final de la temporada. Así que las filtraciones nos muestran que este lugar estará llegando pronto a la isla. Encima de la autoridad Bien, ¿y por qué aquí? Podría ser por la energía de punto cero donde está situado concretamente Donde Midas también fabricó su dispositivo del juicio final Así que mi teoría para este evento es que muy probablemente Galactus Estará golpeando con fuerza el Helicarrier Destrozándolo por completo y haciendo que caiga al suelo desde mucha altura Todo nos cuadra ahora Piensen que la autoridad ahora mismo es el lugar más inútil de todo el mapa. No hay nada de interés en este lugar ya, ni la bóveda es importante. Así que deberá ser reemplazado pronto por otro más importante. Sabiendo que Fortnite está ambientando el lugar como la película de Avengers Endgame, tal cual la casa es la misma, la de Tony Stark. Además, el lugar es muy similar. ...podemos llegar a pensar que quizás lo que suceda en el evento final de esta temporada... ...también tenga que ver con lo que ya sucedió en la película... ...o en los cómics... ...veamos los cómics que nos muestran la derrota de Galactus por Thor... ...donde Thor sale vencedor... ...pero algo más sucede... ...y es que esta imagen que van a ver ha sido expandida por todas las redes sociales... ...y al parecer es lo que podría estar sucediendo en el final de esta temporada... ...sí, es una locura... Sabiendo que Galactus fue atraído a nuestro planeta por la fuerza de punto cero, sabemos que punto cero tendrá que ver también con la gran derrota de Galactus por el gran poder que esconde. Es Invencible. ¡Vaya pedazo de vídeo el de hoy! Espero que os haya encantado mucho todo lo mostrado y que les haya emocionado tanto o más que a mí. Realmente espero algo súper épico para el final de esta temporada. Me encantaría leer en los comentarios cuáles son sus ideas y opiniones. Si llegaron hasta el final del vídeo, comenten en los comentarios qué locura de vídeo. Y les daré corazón a todos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Cracks! Recuerden usar el código MrDeneox.